En las comisiones obreras hemos firmado el Acuerdo de capitalización del Complemento de Beneficios Sociales, CBS. Eh, básicamente son los derechos de complemento de beneficios sociales de personal pasivo y esto ha conllevado a la mejora del plan de pensiones de toda la plantilla en activo del Banco Santander con un aumento significativo de la aportación anual que hace el promotor, el banco en ese caso, de 160 euros, lo que supone un 25% más de incremento, con lo cual pasamos de los 640 euros anuales a los 800 euros al año. Ya presentamos esta iniciativa de aumentar el plan de pensiones hace aproximadamente un año y bueno, el banco nos planteó la posibilidad de que también a través de la capitalización del cbs de Complemento de Beneficios Sociales, habría la oportunidad de buscar equilibrio y afortunadamente lo hemos conseguido de, de esta manera, con lo cual la gente va a percibir un capital de su complemento de beneficios sociales que le correspondería en el momento que se prejubilara ¿m? y luego también va a recibir un aumento de su plan de pensiones. ¿no? Este complemento procede pues, de becas de estudiantes, lo que eran las residencias del Banco Central, lo que era la cesta de Navidad, diferentes beneficios sociales de diferentes bancos que se han ido concentrando bajo este capítulo de, de compensación de beneficios sociales. La capitalización de este complemento será por dos partes. Una, el personal pasivo, que puede ser el personal prejubilado, jubilado, viudas, eh, huérfanos, etcétera, que van a recibir una capitalización de este importe que recibían anualmente. Lo van a recibir todo este 25 de noviembre. Y en el caso, Bien, en el caso del personal activo, lo que se hace es pues, lo mismo. Eh, lo que cobraríamos en el momento en que fuéramos personal pasivo lo vamos a actualizar ahora. El personal activo va a seguir cobrando eh, la compensación de beneficios sociales que percibimos en mayo. Es ¿eh? porque solamente estamos hablando de, de la capitalización de ese derecho cuando somos pasivos. Con